Hola, muy buenas, me llamo Javier y vengo a explicaros la idea que tengo de peatonizar la calle Alfonso X. La calle Alfonso X hoy por hoy es una calle que es bastante estrecha, es pequeña, y las aceras apenas tienen un metro diez. Si vas a la calle Alfonso X verás que el tráfico de peatones es mucho más fluido que el de vehículos. Entonces la idea que se sí me ha ocurrido es quitar las plazas de aparcamiento, dejando así claro el paso para coches de emergencia, para las entradas y salidas de los garajes. Teniendo la calle al mismo nivel, conseguiríamos unas aceras de 3 metros y medio, con lo cual el peatón tendría mucha más fluidez de paso, que hace mucha falta, y sería más, mucho más fácil tener la calle limpia. Así que, si os gusta mi idea, por favor, votadme.